Hello. Hola, yo soy Faiso Sohel, director gerente de Presidio Partners y capitalista de riesgo de San Francisco, California. Seré el moderador del programa Innovación Mundial Mediante Ciencia y Tecnología, GIST, para conversar sobre... Eh, ¿Cuándo buscar financiamiento de terceros y cuándo hacer financiamiento propio? Doy la bienvenida a nuestro público del mundo entero que nos acompaña para discutir el tema más importante para cualquier emprendedor, cómo financiar su empresa. Hoy, nuestro grupo de expertos va a contarles qué hay que tener en cuenta cuando se buscan las opciones para la nueva empresa. Y esperamos contestar en vivo las preguntas que ustedes puedan tener. Los programas de Just Tech Connect son ofrecidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y realizados por el Instituto IC Squared de la Universidad de Texas en Austin. A través de sus programas, Just empodera a jóvenes innovadores mediante creación de redes, desarrollo de destrezas, mentorías y acceso a financiamiento. Estamos presentando un web chat conectándonos con us a ustedes con expertos en financiamiento de los startups o empresas emergentes desde el inicio. GIST Connects ha llegado a 79 países del mundo para tratar temas de importancia para emprendedores y ciencia y tecnología. Pueden aprender más sobre nuestros programas y aliados en nuestra página web www.gistnetwork.org. Por favor, al hacer tweets sobre el evento de hoy, usen el hashtag GIST Tech Connect. También estamos recibiendo preguntas para los panelistas. Pueden enviar sus preguntas ahora o durante el programa. Las pueden escribir en el espacio para chat al lado del video, enviarlas por Twitter. Quiero agradecer muy especialmente a aquellos que organizaron grupos de participantes y los animo a que presenten sus preguntas y fotos del equipo al comienzo del programa para que los podamos incorporar en la programación. Aquí están nuestros expertos. Está Ingrid Vanderbilt, fundadora y presidente de Empoderamiento de Mil Millones de Mujeres para el 2020. Vanderbilt Global Investments y Ingrid Vanderbilt, compañía limitada. Ingrid tiene mucha experiencia como ángel inversionista y fue empresaria residente del Dell eh, del 2011 al 2014, en donde supervisó iniciativas empresariales en el mundo entero. Estableció el Fondo Dell para Crédito a Innovadores, el Club de Fundadores de Dell y el Centro Dell para Emprendedores. Aquí Green, Ingrid. También quiero dar la bienvenida a Dale Pfeiffer, fundadora de Good World. Dale logró autofinanciar Good World y gracias a su software Hashtag Donate, es fácil donar a diferentes caridades aprovechando los medios sociales. Dale también dirigió el Centro para el Estudio de Liderazgo en Victoria University. En ese cargo participó en estudios de investigación. Viene de Nueva Zelanda y ahora vive aquí en Estados Unidos. Nos alegra que nos acompañen para esta conversación tan importante sobre cómo financiar su empresa. Mientras esperamos que vayan llegando las preguntas, me gustaría formular una pregunta a usted, Dale. Hay muchas formas de financiar su empresa. Se pueden usar eh, capital semilla o inversionistas ángel, eh, capitalismo de riesgo. ¿Cuál es la mejor modalidad en su experiencia? Bueno, el hacer bootstrapping, el autofinanciar, una empresa, quiere decir que uno usa fondos propios o si no, los fondos que uno logra eh, ganar al inicio de la empresa. O sea, que hay que avanzar lo más que se pueda con una idea antes de ir a buscar capital de riesgo. A veces hay que trabajar medio tiempo en otra cosa, hay que reducir los costos en la medida de lo posible. O sea, que uno se vuelve su propio inversionista. Ah, gracias. Y usted, Ingrid, ha sido una inversionista ángel con mucho éxito. ¿Cuál es el contraste con el autofinanciamiento? Gracias por la pregunta. Y es un placer estar acá con todos ustedes hoy. Los inversionistas, Ángel, en contraste con el autofinanciamiento, me llevan a pensar en algo que decía Kawasaki, un inversionista famoso. Los inversionistas quieren ver que las empresas buenas son las que triunfan. Lo que busca un ángel inversionista es, entre más logra uno probar la idea, eh, autofinanciándose al principio, atrayendo clientes, más van a querer participar los inversionistas Ángel en su empresa. Si usted logra autofinanciarse antes de ir donde los inversionistas Ángel, va a poder controlar más o una parte mayor de su empresa. Lo que hace el inversionista Ángel es tienden a ser personas adineradas. La mayoría de los inversionistas Ángel que conozco yo en el sector de tecnología han ganado sus eh, recursos, han ganado su plata en ese sector, de modo que ellos quieren hablar con nuevos empresarios en cualquier etapa, pre-ingreso incluso. Pero si nosotros podemos llegar como inversionistas, Ángel, cuando ya se están generando utilidades, ustedes como dueños de la empresa van a poder tener una posición mucho más fuerte van a poder negociar una mejor tasa sobre ese préstamo. Ahora ya entendemos mejor el contraste entre lo que es autofinanciamiento y financiamiento con terceros. Ahora la primera pregunta nos llega sobre el crowdfunding, el financiamiento colectivo. Y es otro tipo de financiamiento, el financiamiento colectivo en contraste con inversionistas ángel o autofinanciamiento. Quizás usted nos pueda hablar sobre el crowdfunding. Es excelente esa pregunta y es un tema que está muy de moda aquí en Estados Unidos. Hay reglamentos, hay directrices que se acaban de aprobar para permitir el financiamiento colectivo aquí en los Estados Unidos. Hoy en día es posible hacer financiamiento colectivo de empresas. Hay muchas formas de poderlo hacer. Muchos pueden empezar con una campaña de lanzamiento y es una buena forma para financiar en forma colectiva una empresa. Muchas veces lo que hace uno es ir y hacer relaciones públicas primero obtener expresiones de interés, la gente compra el producto. O sea, es una excelente forma de probar un concepto y llevarlo al mercado. Luego hay otras plataformas que estamos viendo ahora. Hay uno que se llama Crowdfunder y puede uno ahí poner la oferta. Y así los eh, capitalistas de riesgo, los capitalistas Ángel, pueden conocer su idea. Es algo nuevo. Y hay plataformas eh, para este tipo de financiamiento colectivo. Qué bueno. Muchos me preguntan por qué los Estados Unidos eh, ha recibido o este, esta modalidad ha recibido muchas inversiones en los últimos años. Yo siempre digo que esto es excelente, porque así prueba si los clientes están comprando los eh, Productos o no. Es una buena forma de someter a prueba el concepto. Gracias. Ahora una pregunta de un grupo en Senegal. ¿Cuáles son los riesgos de tener capital de deuda y no capital como inversión de capital? Es excelente esa pregunta, Ingrid. Se la hago a usted. ¿Cuáles son los riesgos y las recompensas de deuda capital? Especialmente usted tuvo experiencia manejando el fondo de capital en Dell. Si sí, empecé un fondo de deuda de 100 millones que se convirtió en un fondo de 250 millones y ahora tengo otro fondo, pero hay diferentes grandes entre el capital de deuda y el capital de capital, capital, inversiones de capital cuando ustedes están endeudándose, no necesariamente están regalando el patrimonio de la empresa. Yo soy amiga de la deuda. Deuda quiere decir un préstamo que se hace a su empresa. El tipo de fondos de deuda que he supervisado yo son fondos que tienden a trabajar con compañías de tecnología que buscan financiar el crecimiento o el equipo. Entonces, en vez de ir a levantar un millón de dólares en financiamiento con participación de capital. Si te trabaja con una deuda estructurada, con un fondo de deuda estructurada, ellos van a prestar el dinero a tasas que tienden a estar por debajo de las tasas que da un banco, por ejemplo. Entonces, lo que hace eso es permitir mantener la propiedad de la empresa a la vez conseguir el capital que hace falta para seguir creciendo. El riesgo del capital de deuda, el principal riesgo que veo yo entre deuda y participaciones de capital, es que el capital de deuda en algún momento hay que pagarlo. La diferencia del que invierte en capital cuando llega una persona y gira un cheque, se convierte en el dueño de la empresa. Entonces, para cualquier empresario vamos a tener siempre algún desafío que enfrentar. Y si uno no está cumpliendo con los números, por ejemplo, los inversionistas de capital los van a apoyar, les van a ayudar a superar esos desafíos, van a ayudarles a establecer conexiones, a superar ese obstáculo, mientras que los deudores tienden a concentrarse en el retorno sobre su capital. Lo que estamos viendo es hemos prestado dinero, queremos que nos devuelvan ese dinero, o sea que con la empresa hay menos relación. Entonces, cuando el la empresa empieza a pasar por momentos difíciles, la cuestión se complica. O sea, ambas modalidades ofrecen oportunidades, pero también problemas. ¿Puede usted hablar de el colateral, la garantía y deuda, y las diferencias si es una deuda con garantía o sin garantías? Sí. En términos de lo que he visto, el sistema, el ecosistema de empresarios, ahí hay un espacio en donde hay 170 compañías diferentes. Y creo que la mayoría de esas personas prefieren las participaciones de capital. Y lo prefieren porque muchas veces cuando uno recibe capital de un versionista de afuera, no solo traen dinero, traen una amplia gama de experiencia. Y también traen expectativas. Entonces, cuando se reciben esos fondos, hay que tener muy claro lo que son las expectativas de crecimiento y cómo se van a gastar esos fondos con los inversionistas. Y creo que por eso es en parte que en ese espacio de cotrabajo se prefiere la participación de capital. Gracias, Dale. Ahora tenemos un grupo que nos acompaña desde Lesoto y están nuestros amigos, el señor Powers, que hace esta pregunta. Si tiene el negocio que tiene el potencial de ser a escala mundial, ¿cómo podemos identificar y ponernos en contacto con los inversionistas correctos para seguir evolucionando? Entonces, quizás esta pregunta no. Digamos que es una idea que es de escala mundial, no es una idea local. O sea, que puede beneficiarse de estar en diferentes partes del mundo. ¿Cómo puede uno encontrar fuentes de capital para algo así? Lo que haría yo es dar una respuesta y luego le paso la palabra a Dale. Yo acabo de estar en otro país contestando una pregunta muy semejante. Y la pregunta la hacía un empresario que hablaba de formar una empresa mundial. Y decía él, yo ni siquiera ten, tengo acceso a los inversionistas que puedan financiar mi negocio. ¿Cómo puedo yo lograr acceso a ellos? Y podemos hablar de diferentes grupos que existen, grupos a los cuales pueden ustedes unirse. Pero en ese intercambio, una persona que dio una excelente respuesta, que quiero repetir, y lo que dijo fue lo siguiente. Si usted es una persona que empieza por primera vez, que no tiene acceso a estos inversionistas, la forma más rápida de lograr acceso a aquellos con que se quiere trabajar es encontrar una organización, Quizás esta sea una idea bien diferente, pero encuentren una organización en su comunidad a la cual apoyan estos eh, inversionistas. Por ejemplo, en Austin, Texas, quizás sea la comunidad de ópera, qué sé yo. Y lo que dijo esta persona fue, vayan, trabajen como voluntarios con esa organización. Y así, la próxima vez que hay un evento para recaudar fondos en ese evento, vayan. Y así está uno al mismo nivel que estas personas ricas, estas personas que son inversionistas. Y eso les abre las puertas a esas conexiones. Me encanta esta forma tan innovadora de pensar. Me pareció invaluable el consejo. Sí, una cosa importante que hay que recordar es que todos somos seres humanos y nos gusta que nos traten como tal. no teman pedir ayuda. Ustedes son empresarios. Están en el mundo, hay capital. Están ustedes valiéndose de su propia capacidad creativa de innovación. Nosotros en Nueva Zelanda tenemos una característica y es que no nos da miedo pedir que nos ayuden. Yo cuando estaba autofinanciando mi empresa, yo enviaba correos electrónicos a cualquiera a cualquier persona que pensara yo que me pudiera ayudar. Y yo les pedía consejo. Si uno le pide consejo a alguien, es muy diferente a pedirles capital, porque básicamente lo que se quiere hacer es si uno quiere desarrollar una relación con esa persona, ellos pueden quizás no convencerse en la primera reunión salvo que se tenga mucha suerte. Pero usualmente es cuestión de llegar a conocer a la otra persona, familiarizarse con la idea, generar ese esa comprensión. De modo que no teman pedir consejo, porque al hacerlo pueden ustedes establecer una conexión más sólida, más profunda. Otra cosa, hay mecanismos increíbles. Mecanismos como LinkedIn y casi todo el mundo pertenece. El LinkedIn es una forma increíble de saber quién participa en cada organización. Puede uno ver las conexiones, puede uno establecer esa red de amigos o de conocidos o ver quién puede presentarles a una persona. Luego está una cosa que se llama Angel List y son personas que no solo quieren estar en la lista, sino porque quieren oportunidades de asesorar a las empresas en las etapas iniciales, o sea, usen estas plataformas para hacer esas conexiones, una conexión que no va a eh, alejar a la persona que usted quiere atraer. sí. Yo quería hacer referencia a lo que decía usted de conectarse con las personas, encontrar cosas que son de interés para ellos. Puede uno averiguar en qué están ellos interesados. Puede uno compartir información, conocimiento. Por ejemplo, la gente sabe lo que son mis hobbies. La educación es un tema que me apasiona. Me mandan artículos, información cosas que de otra forma no habría visto, cosas que son interesantes, innovadoras. Es una buena forma de devolver valor al inversionista. Y así desarrolla unos intereses en común. Encontrar esa comunalidad, cosas que son de interés, y traten de ayudarse mutuamente. Um, let's... Muy bien. Tenemos una pregunta complementaria sobre esto. ¿Qué es lo que buscan los inversionistas en estas Startups en sus estadios iniciales. Uno tiene una idea brillante, está buscando por un inversor de capital de riesgo. Pero, ¿qué buscan estos inversionistas? Bueno, lo número uno es el riesgo, la calidad del equipo, la calidad del fundador. Incluso si uno es un emprendedor que lo está haciendo por primera vez. Hace poco, por ejemplo, yo financié a un grupo de cuatro personas. Entre las, una de las personas tenía 17 años, había dos de 19 y una de 20. Estos son emprendedores jóvenes. Pero yo llegué a conocer al fundador y sentí que podía confiar en él. Lo que nos lleva al segundo punto. El primer elemento es la calidad del equipo. En segundo lugar, estamos buscando ver si podemos confiar en estas personas. Podemos confiar desde el punto de vista de que las cosas no siempre van a salir como las hemos planeado. Creo que todos los emprendedores vamos a hacer algo, pero sabemos que las cosas no siempre salen de la manera en que esperábamos. Eso está bien, pero lo importante es que como inversionista aún no lo tengan al tanto cuando las cosas no están saliendo de la manera esperada, especialmente como inversionista Ángel. Y esto vuelve a lo que decía antes. Parte de nuestro valor es este. Nosotros sabemos que eso puede ocurrir, pero nosotros queremos ayudarlos en ese proceso. Nosotros queremos que usted tenga éxito del mismo modo en que usted quiere tenerlo. En tercer lugar, tenemos la oportunidad en sí. Me encanta buscar mercados muy grandes. Me gusta resolver problemas grandes. Me gusta cuando las personas vienen a mí con ideas innovadoras acerca de cómo resolver una cuestión mundial con el uso de la tecnología. Esto me genera mucha intriga. En cuarto lugar, también queremos ver la calidad del aspecto financiero del proyecto como inversionista. Ángel, parte de nuestra inversión tiene que ver con el devolver algo a la sociedad, pero también es parte de nuestro negocio. Como parte del negocio, estamos esperando tener un rendimiento de esa inversión. Vamos a considerar el aspecto financiero, el retorno de la inversión. Y creo que el quinto elemento, y esto tiene que ver con el segundo elemento de la confianza, pero realmente estoy buscando a personas que van a escuchar. Esto es algo que mi primer mentor me enseñó, el señor George Kormatsky. Él es el fundador de IC Squared, que ya ha fallecido. Él fue un multimillonario que, se convirtió en multimillonario por sí mismo. Él era tan pobre que tenía agujeros en sus zapatos cuando era pequeña. Y yo le pregunté, ¿por qué eligió el dedicar tiempo, a ayudarme con lo que estoy tratando de hacer? Sé que usted tiene 100 otras cosas que podría estar haciendo. Y él dijo, Ingrid, el motivo por el que lo hago es porque cuando usted vino a verme, es, me escu escuchó los consejos que yo tenía. A mí me gusta ver también la manera en que estás implementando las ideas y ver el progreso. Este es un esfuerzo muy colaborativo. Creo que para mí estas son las cinco cosas que yo busco. Una más. Una más. Empoderar a las mujeres para 2020. Bueno, tenemos seis cosas ahí. Tomen nota. Muy bien. Pasemos a la próxima pregunta. Claudia de Rumania. ¿Cuál es el...? mejor estadio para recibir financiamiento de los inversionistas ángeles. Sí. Tendría yo que tener una demostración que muestre que los posibles clientes están interesados antes de tratar de conseguir la participación de los inversionistas ángeles. Dale, ¿alguna pregunta? Bueno, como ustedes sabrán, yo eh, autofinancié mi compañía y luego trabajamos con inversionistas ángeles. Yo tenía una presentación breve, una presentación PowerPoint, y muchísimo entusiasmo. Básicamente, ellos ni siquiera querían invertir en la compañía. Pero de esa reunión yo tuve muchas cosas positivas. Yo me reuní con dos inversionistas que realmente desafiaron mi concepto de negocios, diciendo, bueno, pero ¿cómo vas a ganar dinero con esto? Eso me hizo pensar más acerca del modelo de negocios de una manera en que yo no había pensado anteriormente. Yo diría, en, a condición de que no sean reuniones que arruinen su negocio. Es bueno que tengan estas reuniones que les permitan encontrarse cara a cara con posibles inversionistas. Ustedes van, se llevan de regreso lo que hayan aprendido y pueden volver a encontrarse con ellos en un par de meses o en seis meses y mostrar el progreso. Y así uno también puede generar esa relación de confianza, que es lo que realmente marca la diferencia en la relación con el inversionista y el emprendedor. Entonces, el producto no necesariamente tiene que estar listo. Uno puede reunirse con un concepto. Uno puede ir con un concepto, con una presentación PowerPoint. En mi experiencia, es que cada vez menos ideas están recibiendo financiamiento. Pero sigue siendo posible no que esto no los detenga. Es mejor tener un producto. Entonces, sí. Pasemos a la próxima pregunta. Una pregunta complementaria de Hassan. ¿Qué necesito para tener un capitalista de riesgo en mi negocio? Preguntando, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo puedo responder esto un poco, dado que yo soy un capitalista de riesgo y es lo que hago, ¿cómo me gano la vida? Yo reduciría la lista de Ingrid de 6 a 3. Yo diría que probablemente lo más importante para mí es el equipo porque el equipo es lo que marca la diferencia. En segundo lugar, el estar trabajando con mercados que no están recibiendo cantidad suficiente de servicios, mercados que están creciendo, además. Uno podría crear buenas empresas allí con grandes márgenes. Y en tercer lugar, la velocidad de la ejecución. Si yo puedo ver estas tres cosas en una idea que me intrigue, bueno. Esto llama mi atención y la de la mayoría de los capitalistas de riesgo. Un buen equipo trabajando con un mercado en crecimiento, un mercado grande que no está recibiendo la cantidad de servicios suficientes y la velocidad de puesta en práctica. Pero no sé si hay alguna de ustedes dos tiene comentarios adicionales. Desde el punto de vista del inversionista, yo trabajo en, Dell, en un área donde estamos buscando ver emprendimientos de mujeres. Y, est y estas son las cosas en que nos fijamos. Es interesante, porque antes de empezar la filmación, ahí estábamos hablando acerca de la idea de la velocidad de la puesta en práctica. Porque decíamos con qué velocidad uno requiere determinada cantidad de dinero. Y tenemos que pensar acerca de la velocidad en que alguien va a poder hacer la puesta en práctica. Porque desde el punto de vista del inversionista, nosotros estamos viendo el cronograma, la competencia, y queremos ganarles y tener el máximo valor. Rápidamente, otro comentario. Uno tiene que asegurarse de tener la narrativa correcta. Esto es algo que tal vez ustedes ven como inversionistas. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra historia. Tenemos que practicar la narrativa para que esté perfecta. Muy importante. Nosotros queremos ver una descripción muy concisa de lo que deseen hacer y cómo van a hacer con eso un gran impacto rápidamente. Pero uno tiene un periodo de atención muy breve de parte del inversionista. Pasemos a la próxima pregunta. ¿Qué reciben por su inversión los inversionistas ángeles y los capitalistas de riesgo? Pasemos a eso. ¿Qué es lo que está entregando al emprendedor en intercambio por ese dinero. Desde la perspectiva del ángel, esto tiene que ver con la negociación de lo que ustedes creen su valor es y lo que nosotros pensamos el valor de su compañía es. Dos acuerdos que hice hace poco. En una de las compañías, estas son inversiones pequeñas. Desde la perspectiva de un inversionista de Estados Unidos, yo puse 20 mil dólares en cada una de estas. Son compañías pequeñas eh, en el mercado de Estados Unidos. En una de ellas tomo el 25% de la compañía y de la otra tengo menos del 1% de la compañía. Y la mayor diferencia radica en que en la que tengo la mayor participación. Ellos necesitaban mucha ayuda desde el punto de vista de la administración y de las relaciones. Me va a llevar mucho tiempo ayudarlos a llegar al próximo nivel. Este otro emprendimiento, bueno, yo entregué el dinero, cerré los ojos y seguí con mi trabajo. Si me llaman y necesitan ayuda, lo haré. Pero ellos saben lo que tienen que hacer. Esa es la diferencia de manera tal que su participación en cuanto al tiempo que tendrá que brindarlos genera que reciba más o menos participación a partir del dinero que está brindando sí Dale cuál es tu perspectiva sobre lo que los emprendedores están entregando al recibir dinero el inversionista toma parte del tiempo de uno, porque uno también tiene que presentarles informes, toman parte de la participación de la empresa. Uno quiere tener una buena relación con los inversionistas, de modo que nos den ayuda cuando no lo necesitemos. Pero principalmente es la participación que tienen en la empresa. En Silicon Valley algo que vemos que es usual. Hoy en día, cuando invertimos en una compañía como Ángel o, o con Capital Semilla, esto se presenta como deuda y luego se convierte en capital cuando hay un mayor crecimiento y esto puede ser convertido en una participación de capital finalmente. Pero nosotros terminamos teniendo una participación de capital. Ese es el modelo. Nosotros queremos ayudar a dar mucho mayor valor a ese capital y así es como nosotros podemos redituar a partir de esa inversión. Pasemos a la próxima pregunta. ¿Hay una diferencia entre financiar una startup informática y de otro tipo, por ejemplo, una en el sector de la salud o de la energía? Esta es una excelente pregunta. Tenemos distintos tipos de compañías, servicios sanitarios, tecnología, energía, redes sociales. Como inversionistas. ¿Consideran distintas características dependiendo del tipo de compañía de que se trate? Nosotros invertimos en compañías informáticas. Pero algo que diría es que si nosotros tenemos una compañía que tal vez no necesariamente es una compañía de tecnologías de la información, nosotros vemos la manera en que están usando las tecnologías. Por ejemplo, si la están usando de manera innovadora para resolver una cuestión de salud. El retorno de la inversión, por cierto, es diferente teniendo en cuenta la industria en que uno esté participando. Pero lo que yo diría es que uno tiene que realmente investigar antes. Si uno seriamente desea tener un trabajo exitoso, tienen que hacer su tarea. Tienen que hablar con un inversionista que invierta en su ámbito. Tanta gente nos trae ideas que no tienen que ver con el trabajo que nosotros hacemos y con nuestro enfoque. Esa es una de las maneras más rápidas de que le digan a uno que no, porque uno tiene que fijarse qué es lo que cuadra con el conocimiento del inversionista. Tienen que hacer la tarea, tienen que encontrar inversionistas y los retornos van a ser diferentes. Proper. Y estoy pensando en patentes, la propiedad intelectual. Esas son cosas importantes. La persona que hace la pregunta sobre inversiones en informática, es indispensable tener esos elementos si se va a invertir en una compañía de informática. Lo que diría yo es que es algo que sí quisiera ver, pero hoy en día he visto muchos negocios que no tienen mucha protección para su tecnología. Y lo que me parece interesante, y acabo de estar la semana pasada con la oficina de patentes de los Estados Unidos porque están tratando de alentar a más personas a sacar patentes, los empresarios están diciendo, la tecnología está cambiando tan rápidamente. Y esto tiene que ver con lo que usted decía sobre velocidad de ejecución. cuando ya han salido al mercado, ya casi están en su siguiente generación. O sea que yo nunca pienso que si no hay patentes, etcétera, no vamos a participar. No, yo no diría que sea así. Claro que siempre queremos obtener toda la protección que se pueda, pero las cosas han cambiado en los últimos 10 años. Ya el financiamiento es muy diferente y eso lo habrá visto usted. Así es. Pasemos a la siguiente pregunta. Es una pregunta que nos llega por Twitter. En un modelo gratuito, en la versión eh, gratuita, ¿cuántas versiones quiere ver un inversionista antes de invertir? Es muy buena esa pregunta. Ustedes están en el espacio de donación por medios sociales. ¿Qué tipo de números necesitan ver antes de que una idea o un negocio eh, empiece a cobrar tracción? Para muchas empresas hoy en día están buscando financiarse simplemente con el número de usuarios, no mirando tanto la creación de utilidades. Y creo que eso sigue siendo un concepto válido. Claro que me interesan los comentarios de ustedes. Pero pienso que, aunque esto es válido, el ofrecer versiones gratuitas, el inscribir a muchos, etcétera, eso no necesariamente quiere decir que vayan a usar ese instrumento en el futuro. En algún momento hay que hacer que los usuarios paguen por el servicio. Me interesa conocer los comentarios de ustedes. Hemos visto estos modelos comerciales. Eh, la conversión parece ser menos frecuente porque la gente se acostumbra a que sea un servicio o un producto gratuito. O sea que no quieren convertir a tener que pagar. Muchas empresas logran monetizar mediante la publicidad. O sea que si uno hace que los usuarios crezcan, puede uno empezar a monetizar gracias a la publicidad. Es más difícil hacer una conversión a que el cliente pague. Es cada vez más difícil que sea así. Hoy en día con la internet, todo el mundo tiene la expectativa de que estos productos son gratuitos. Y es muy difícil hacer que eh, usen su tarjeta de crédito para adquirir un producto. Tengo yo una observación y tiene algo que ver sobre un negocio que hice hace un año. Estos empresarios construyeron una solución, miraron el mercado, identificaron una necesidad muy específica, sabían que los iban a comprar, sabían incluso quién los iba a adquirir, desarrollaron la empresa y tuvieron 60 usuarios que pagaban, 60 usuarios, no más. Eso en un periodo de cuatro meses y los compraron. Fue una cosa en donde dice uno, ah, bueno, tomo nota. Claro, qué valiosos esos 60 usuarios pagos. Claro, y lo interesante es, si uno miraba el ingreso promedio por usuario, el ingreso no era muy alto. Lo interesante es que fueron muy inteligentes. Supieron formar su empresa, dijeron, sabemos que si... Hacemos todo bien. Y si esto se lo mostramos al mundo entero, es esta la solución que necesita esa empresa. Y realmente el retorno fue increíble después de un año. O sea, hay que conocer cuál es el mercado final y quién nos puede comprar. Aquí una pregunta que nos llega de Irak y de Nigeria. Es una pregunta semejante. ¿Cómo manejan ustedes un startup y cómo logran inversión en países en donde las condiciones son difíciles? Excelente pregunta. Ahí el problema de seguridad existe. Hay la posibilidad de que se interrumpan los servicios. ¿Cómo puede uno operar en ese tipo de entorno, primero? Y dos, ¿cómo puede uno buscar financiamiento? Es una pregunta difícil, lo sé. No sé si tienen ideas que quieran compartir sobre cómo enfrentarse a esas dificultades? Dale, sí, voy a tratar de responder a esa pregunta. Creo que cuando está uno estableciendo un negocio, hay muchas cosas que se pueden hacer que no involucran estar en línea. Yo uso una metodología de Link Startup para fundar Good World, pueden ustedes ir a MyLeanStartup.com. Ahí hablan de cómo crear un negocio. Lo que esto significa es que al construir un negocio, está uno con los clientes haciendo entrevistas. No necesariamente están codificando en la computadora. No hay que hacer cosas que requieren infraestructura. Puede uno estar allí. Eh, hablando con la gente, poniendo cosas eh, sobre el papel, usando un papel y lápiz. No hay necesariamente que estar codificando ni estar en línea, ni haciendo esas cosas que pueden ser difíciles de hacer en algunos países. Otra cosa que quiero decir es que, de nuevo, hay que aprovechar Angels List y LinkedIn, que son estas redes en línea, para encontrar gente, para crear las relaciones que les pueden ayudar en otros países. Y una respuesta que daría yo es con este concepto de LinkedIn y de encontrar gente afín con las ideas suyas, porque les puedo decir que yo sentado en San Francisco haciendo inversiones en el mundo entero, es difícil. Es difícil. Es difícil llegar a estos lugares, conocer la situación política, saber de temas de seguridad. Pero si uno tiene gente que conoce esa geografía, que sabe manejar esos desafíos, pues tienden a ser mejores inversionistas, porque tienen confianza en lo que son los temas en cuestión, cómo enfrentarse a esos temas, cómo manejarlos de modo que he visto con éxito a personas que invierten en las áreas en donde se sienten cómodos. Eh, lo primero que buscaría yo son inversionistas que se sienten a gusto en la región, en esa geografía, no solo en el sector o en el tipo de empresa. Es otro aspecto. Muy bien. Pasemos ahora a un grupo a la embajada en Dakar. Nos preguntan. ¿En qué sectores están invirtiendo ustedes en África? Excelente la pregunta. África es un continente muy grande. Hay muchas oportunidades diferentes. ¿Está trabajando en África? Sí, sí. Sí, sí. ¿En qué sectores? ¿Qué sectores le parecen de más interés? Anoche estuve en una reunión sobre esto y está pasando tanto en África que yo. Pienso que África me puede dar ideas sobre las tendencias a nivel mundial. Lo que me interesa a mí en África es eh, telecomunicaciones. Ahí hay oportunidades enormes y también dinero móvil. Oportunidades enormes. Y energía. Están ustedes viendo energía fuera de la red. Antes me interesaba ese tema, ahora no. Simplemente es cuestión del momento y además estamos trabajando no en ese sector con mi empresa de empoderamiento a la mujer para el 2020. Entonces, móvil, telecom, fintech, sí, energía quizás en el pasado, pero no en este momento. Dale, ¿qué nos dice usted sobre las oportunidades en África? Bueno, sé que el espacio de cotrabajo al cual pertenezco. Hay diferentes compañías que operan en África. Electrificación, cómo llevar electricidad a las ciudades, etcétera, etcétera. Muchas empresas se concentran en ese tema. Yo he visto ideas bien interesantes. Yo antes eh, enseñaba en Stanford TSP y hace poco vi una compañía automovilística con un carro diseñado para el mercado local. O sea, esto tiene que ver con producción de energía, uso de energía. Estamos viendo mucho en la tecnología financiera, pagos eh, móviles, otros tipos de transacciones con plataformas móviles. O sea que esos países están aprovechando adelantos en otras partes del mundo, África nos lleva mucha ventaja en términos de los pagos móviles. Nosotros aquí estamos contentos con Apple Pay, pero otros países nos llevan la delantera. Pero sí, energía, agua, esos son eh, sectores importantes, además de la tecnología financiera. Muy bien. ¿Los empresarios mundiales tienen que encontrar en Estados Unidos inversionistas ángeles o hay ángeles en todos los países? No sé si hay o no inversionistas ángeles, pero ángeles sí debe haber. La experiencia mía es que hay ángeles en todas partes. Son más fáciles de encontrar en algunas partes que en otras, pero hay. Cuando digo que hay personas ricas en todas partes, no hay que ser ni siquiera tan rico para ser inversionistas, Ángel. Hay personas a quienes les ha ido bien en sus países de origen y ellos consideran que una forma de hacer el bien es haciendo estas inversiones, Ángel. O sea que sí hay inversionistas, Ángel, en todas partes. ¿Y usted ve ángeles en todas partes? Así es. Yo no sé si en todos los países, pero sí hay ángeles en muchos países. Y lo que sí puedo decir es que lo que espera un inversionista ángel en un país puede ser muy diferente a lo que espera un inversionista ángel en otro país. Y quizás los términos concedidos en su país de origen pueden ser muy diferentes a los términos aquí en los Estados Unidos. Mucho tiene que ver con la sofisticación del ecosistema, cuántos lo hacen, si están organizados, etcétera. O sea que yo compararía los términos y las condiciones que se otorgan en los diferentes países. Yo tiendo a estar muy de acuerdo con ustedes. Nosotros vemos los inversionistas Ángel y, claro, se dan de diferentes formas. En los Estados Unidos hay una comunidad muy organizada de inversionistas Ángel. Eh, se reúnen, son grupos, se reúnen los martes en la noche, por ejemplo. Pero sí, en todos los países puede uno encontrar gente que se va a interesar y en lo que ustedes están haciendo y que los van a apoyar. Nosotros aquí en los Estados Unidos hablan de Ángeles y luego de amigos y familia. Uno puede aprovechar esa red de amigos y familia y quizás haya personas que pueden aportar una pequeña cantidad de dinero. A veces es mejor porque a veces en las prim primerísimas etapas la gente está invirtiendo en usted más que en la idea. O sea, es una buena forma de tener acceso a capital si uno aborda ese grupo de amigos y parientes. Aquí se dice que hay una falta de capitalistas de riesgo y de inversionistas, Ángel. Ese problema puede existir en otras partes también. ¿Cómo puede uno desarrollar? o ayudar a que se desarrolle un ecosistema de inversionistas? Excelente pregunta. Lamentablemente he visto que el ecosistema de inversión se desarrolló en China antes de que hubiera fondos de capital de riesgo. En India también. Ahora se está invirtiendo en el Medio Oriente. Estamos mirando a África desde la perspectiva mía y me gustaría saber ustedes qué opinan, se necesita una masa crítica y la masa crítica no tiene que ser muy grande. Se necesita, y mi experiencia es, uno necesita tres a cinco ángeles grandes o fondos pequeños o entidades que pueden ser pseudo gobierno, personas de mucho patrimonio. Pero personas que piensan de la misma forma y que están dispuestas a asumir ese riesgo y a coinvertir en estas empresas. Y una vez que arranque ese proceso, como que cobra mucho ímpetu. Por lo menos es esa es mi experiencia. Me gustaría saber ustedes qué piensan. Es mi experiencia también. Por ejemplo, Sri Lanka es un sitio muy interesante y es lo que está ocurriendo allí exactamente. Un par de empresarios que desean crear ese ecosistema, se han reunido, han puesto parte de su dinero a trabajar. Luego vinieron a Estados Unidos para hablar con algunos de nosotros, para hablar acerca de las oportunidades en Sri Lanka y para ver si nosotros queríamos aprovechar esta oportunidad allí. volviendo a su comentario, si los inversionistas ven una oportunidad y nosotros podemos generar una relación de confianza con alguien que está ubicado en ese mercado, que conoce ese contexto, alguien en quien podemos confiar, hay una buena probabilidad de que uno pueda empezar a atraer dinero de afuera para generar esa masa crítica. Y luego se hace como una bola de nieve positiva. volviendo a la pregunta de la persona de Azerbaiyán, una de las mejores cosas que uno puede hacer es convencer a una de las personas exitosas de su región de que regrese y lleve esa credibilidad a la región y los inversionistas seguirán. Puedo contarles lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda. Lo que ocurrió en mi país es lo siguiente, había muy pocos eh, inversionistas ángeles, lo que ocurrió fue un espacio de incubadoras que se creó en la Universidad de Auckland en la Escuela de Negocios. Y repentinamente, estos grandes mentores empezaron a trabajar. Se generó una conversación con los principales personas de negocios de Nueva Zelanda. Ellos generaron un grupo. Y ellos empezaron a reunirse de manera frecuente, una vez cada trimestre. Teníamos empresarios famosos, empezaron a reunirse. Y ese grupo empezó a crecer. Las, las empresas aprendieron de ellos, ellos aprendieron de las empresas. Creo que las universidades pueden ser un sitio muy importante para generar este tipo de liderazgo. Excelente idea. Creo que si uno tiene personas que piensan de la misma manera, reunirlas. Y para quien está en Azerbaiyán, hay muchos directores ejecutivos exitosos de Silicon Valley. Conozco a uno. Ayer tuvimos una conversación importante y él es de Azerbaiyán. Estoy seguro de que él sería un muy buen inversionista ángel en su país. Ahora todos van a estar enviándonos emails para que digamos el nombre. Otra pregunta desde Twitter, ¿de qué manera podemos atraer capitalistas de riesgo de Estados Unidos para que vayan al extranjero en lugar de que nosotros tengamos que llevar nuestras startups a Estados Unidos? Muy buena pregunta. ¿Invertirías en una compañía que está en el extranjero o los forzarías a mudarse a Austin? Depende. Honestamente, y hablamos un poco de esto antes, a los inversionistas les gusta tener acceso a sus inversiones. Por lo tanto, una de las cosas que yo veo ocurre en todo el mundo es lo siguiente. Si uno empieza su compañía, sin importar dónde esté en el mundo, y uno desea obtener dinero de Estados Unidos, honestamente, hay una cierta expectativa no de que lleven la oficina en su totalidad, pero sí de que parte de los tomadores de decisiones más críticos sí estén en Estados Unidos para que haya colaboración de manera tal que nosotros los inversionistas también podamos conectarlos con nuestras redes para ayudarlos a crecer. Quiero complementar esto diciendo que no estamos esperando que ustedes, lleven la compañía en su totalidad y la traigan a Estados Unidos. Yo diría desde la perspectiva del autofinanciamiento, hay un punto en el que uno necesita dinero para el crecimiento de la compañía, pero al principio, el recurso más importante es el tiempo, no necesariamente el dinero. Porque hasta que nosotros no tenemos la idea perfectamente afinada, no va a crecer. Un, una vez que eso ocurre, toma vida por sí mismo y uno genera algo con mucha fuerza y la gente quiere conocerlo. Y ahí los inversionistas empe empezarán a acercarse a uno. Van a ver que, hay, eh, que se habla de su compañía. Yo construí Good World hasta un punto en que los ángeles y los capitalistas de riesgos se nos acercaban ellos para participar. Yo les diría, no pierdan la esperanza. Trabajen para crear un, una propuesta de negocios irresistible. Y, y ahí van a poder tomar muchas más de las decisiones en lugar de tener que satisfacer expectativas de terceros. Ese es un excelente comentario. Conviértanse en este imán para atraerlos. También diría que pueden buscar a inversionistas que puedan subirse a un avión, ir a visitarlos en el sitio donde está ubicada su, su empresa. porque hay inversionistas en Silicon Valley que no tienen problema en subirse a un avión y hacerlo? Pero a veces no lo hacen porque ya hay muchas empresas a las que pueden apoyar en ese mismo lugar. Traten de conectarse con inversionistas que estén dispuestos a viajar y a considerar inversiones en otros sitios, porque no todos lo están. La próxima pregunta proviene de Baku. Necesito una protección de patente para mi invento, pero no puedo pagarla. ¿Hay algún tipo de inversión que pueda ayudarme con esto? Esto tiene que ver con el autofinanciamiento. Les voy a contar lo que nosotros hicimos. Básicamente, si desean protección de patentes en Estados Unidos, pueden tener una patente provisoria durante un año. Esto es, ustedes simplemente tienen que tener una descripción suficiente, pero no es una patente detallada. Muchos de ustedes podrían hacerlo por sí mismos. Y yo he escrito este tipo de solicitudes de patente provisoria. Yo trabajé con un estudiante de derecho en Luz, y también pagamos a un abogado para que hiciera la revisión del documento al final. No es la situación ideal, pero, yo siempre les diría que traten de hacer todo lo posible por sí mismos en lugar de esperar. No esperar porque no tienen el dinero. Vayan en línea, investiguen al respecto y vean qué pueden hacer por sí mismos. Porque al final de cuentas, aunque necesiten un abogado para tener la patente completa y que sea prueba de balas, hay mucho que ustedes pueden hacer por sí mismos. Hay tantos recursos disponibles para crear su negocio. En Estados Unidos es un gran momento para los emprendedores que deseen protección de patentes, porque la oficina de patentes con el liderazgo de Michelle ley están estableciendo oficinas regionales, acaban de abrir la oficina en Texas la semana pasada. Ellos reconocen que muchos emprendedores no tienen el dinero para recibir la protección crítica que necesitan. Si ustedes van al sitio web, investigan un poco, verán que ellos tienen programas pro bono en la oficina de patente que puede ayudarlos a hacer lo que le estaba mencionando, dándoles acceso y recursos para poder hacerlo. Verifiquen el sitio web, porque realmente es un muy buen momento para los emprendedores que tal vez no tengan el financiamiento, pero que desean tener protección de patentes. La oficina de patentes quiere ayudarlos. ¿Cuál es el sitio web? Es uspto.org, probablemente. Pero es la oficina de patentes de Estados Unidos. Y el nombre de su, la directora es Michelle Lee. Pueden googlearlo y hay muchísimos recursos allí disponibles. La próxima pregunta Verónica de Colombia pregunta: ¿Hay financiamiento especial para empresas que pertenecen a mujeres? Bueno, va a poner a, Ingrid va a poner a mil millones de mujeres en los negocios para 2020. Cuando nosotros lanzamos nuestro fondo de deuda de 100 millones, se cumplió, pero ninguna mujer se postuló para ser parte de esto. Hay un tema clave, muchas mujeres en sus comunidades están creciendo como directoras, como líderes y están tratando de es superar los problemas de confianza que pueden tener en sí mismas. Springboard Enterprises, por ejemplo, has, ofrece capacitación para mujeres empresarias para prepararlas para recibir financiamiento. También Bell Capital trabaja con emprendedoras. También está Golden Seeds. Hay una serie de fondos disponibles y nuestro fondo es para emprendedoras. Ahí tenemos, entonces, cuatro capitalistas de riesgo. Nosotros tenemos en nuestro sitio web cuatro capitalistas de riesgo que trabajan específicamente con mujeres. Hay algo que yo observé acerca de las empresarias. Con frecuencia nos cuesta pedir dinero. No pedimos el dinero hasta tener la tracción suficiente. Tal vez tenemos una o dos conversaciones, nos dicen que no y lo dejamos ahí. Pero no, tenemos que seguir teniendo esas conversaciones. Pero a las mujeres nos cuesta hacerlo. Yo les diría, salgan y pidan el dinero si lo necesitan. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta. Cuando se trata de las empresas sociales, ¿Qué elementos únicos se consideran cuando desean financiar sus startups, Dale? Me parece que eso tiene que ver específicamente con lo que tú haces. ¿Cuáles son los elementos a considerar en las empresas sociales? Bueno, ustedes saben que tenemos dos resultados en los balances de las empresas sociales, la parte financiera y el resultado social que uno quiere obtener. Hay una gran cantidad hoy de fondos sociales que están surgiendo de lo financia del financiamiento muy tradicional. a las fundaciones que también brindan financiamiento para tener impacto social. El tener, el trabajar en el área de impacto social puede ayudarlos a tener acceso a todos estos fondos y a que hagan una diferencia. Pero eso también puede perjudicarlos porque muchos Muchas empresas del sector financiero con frecuencia piensan que uno no les va a generar un gran retorno de su inversión. Tienen que tener esto en cuenta. Y hay muchos empresarios sociales que se centran más en el impacto social del negocio más que en el aspecto financiero. Yo diría, tengan en cuenta igualmente AMBOS, ambas metas, porque eso es lo que los va a ayudar. Tienen que tener un modelo de negocio que funcione con la meta del impacto social. Sí. Tenemos la última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo. Una última pregunta para Jaila Ingrid. En un minuto. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren que el público que está aquí con nosotros hoy se lleve de regreso? ¿Cuál sería la varita mágica que ustedes quieren compartir con ellos? Estas personas que nos están escuchando alrededor del mundo. Para mí, el recurso más precioso que uno tiene es el tiempo. Si uno da dinero demasiado pronto, uno no va a haber hecho la validación del cliente, no va a refinar la idea de manera tal que uno realmente pueda llevarlo al mercado. Si empiezan buscando capital, ese es un trabajo de medio tiempo. No subestimen el tiempo que eso les va a llevar. Tal vez podrían tener otro tiempo, otro trabajo de tiempo completo que tenga que ver con tener otro trabajo para apoyar con sus propios fondos este emprendimiento. Eso los va a hacer una oportunidad mucho más atractiva para los inversionistas. Para mí, el punto clave es que el activo clave es el tiempo. Ingrid, diría que hay tres cosas que tienen que recordar. Y esto es lo que cambia todo, de ser una emprendedora, joven sin mucha experiencia donde estoy ahora. Las tres cosas que realmente hicieron una enorme diferencia para mi carrera y para los directores con los que trabajo hoy. Uno, tengan un mentor. Eso es clave. Sin, aunque no hagan ninguna otra cosa. Tienen que tener un mentor. Dos, rodeense de gente que piense como ustedes. A mí me encanta el modelo de Mohamed Yunuf del Banco Gramen. Tienen que tener a cuatro personas, además de ustedes, lograr un grupo de cinco donde ustedes puedan reunirse de manera confidencial, apoyarse unos a otros en el emprendimiento que están creando y trabajar a lo largo de los desafíos a los que se enfrentan. Y en tercer lugar, y esto tiene que ver con lo que Dale decía antes, realmente, si están creando una compañía buena, tienen que saber cuáles son los números con los que están trabajando. Tienen que saber sobre finanzas. Yo no les digo que tienen que ser un ingeniero del espacio, pero tienen que entender los elementos básicos de los números de su empresa. Mi empresa ofrece todo este material de manera gratuita para ayudarlos a resolver estas tres cosas. Muchísimas gracias a ambas. Nos hemos quedado sin tiempo. Esperamos que la gente investigue un poco más sobre la información que brindaron hoy. Deseamos agradecer en particular a todos los grupos que estuvieron siguiéndonos desde las embajadas en Bagdad, Abuya, Guatemala, Guinea, Masru, la Ciudad de México. Y también deseo hablar con las organizaciones empresarias que nos han acompañado hoy en Egipto, Irak, también Bucarest, la incubadora en Senegal, Sudáfrica y, finalmente, la incubadora en Tunisia. Reúnense con nosotros para nuestro web chat venidero. Y les diría que nosotros también, también tenemos eh, los campos de entrenamiento de startups. Y hacemos capacitación en el campo brindada por mentores de Estados Unidos y nuestros socios en otros países. El próximo entrenamiento tendrá lugar en la República Tonesina en enero 11 al 13 de 2016 en asociación con la incubadora SPRI. Las solicitudes para este entrenamiento están abiertas hasta el 27 de noviembre y aliento a todos los emprendedores de 18 a 40 años del área de ciencia y tecnología de Túnez a postularse. También me complace hablar de nuestra nueva serie de web chat con gurúes. Este mes tendremos otra oportunidad de una conversación íntima con un experto sobre distintos temas empresariales. Pueden aprender más sobre estos programas en la red GIST, nuevamente, www.gistnetwork.org. Esperamos verlos aquí para charlas futuras sobre temas de importancia para empresarios como ustedes. Para terminar, deseo decirlos que está abierta la presentación de solicitudes para la competencia. Este material estará disponible en nuestro sitio web. Y ahora terminaremos con la presentación con un video. La mejor de las suertes con sus startups. One year after I started my company, I was pitching my startup at the Global Entrepreneurship Summit in front of investors, business leaders, and innovators from all around the world. GIST Tech High got me there. I won the 2011 GIST Tech High Pitch Competition and received seed money for my business, mentorship, and training. I continue to be part of the GIST family, and it has forever changed the trajectory of my business and my life. Thank you, GIST.